¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Con cuidado, que no sé si parece o no parece, pero todo apunta que se nos cancela la cake. Pero bueno, 10 días para la Cape Bueno, ahora os cerrar? cuento el tema, Cape Perfect, pero antes de, de nada. De Fíjate qué pedazo de accesorio de compro para llevarlo a la boca. A ver, si ahora me caigo, no me parto los dientes, pero eso sí, me dejo la nariz nueva. Pero bueno, señor, espérate que tenemos. ¿Dónde va? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh, ¿Dónde va? Eh, dónde, eh, va eh, ¿Dónde va? Es para el otro lado. Hostia, sí, es verdad. Es la emoción. Bueno, ahora os cuento el tema que es perfecto, pero antes de nada, fíjate qué pedazo de accesorio de GoPro para llevarlo a la boca. A ver, si ahora me caigo, no me parto los dientes, pero eso sí, me dejo la nariz nueva. Pero espérate, espérate que tenemos subido guapo. ¿Dónde va? Vamos para allá. Uy, uy, uy. Este está motivado vamos, para caer. Vamos para allá. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ¡Oh! vamos, te pones guapo que me voy. ¡Ay! La piñata no no vamos, vamos, romper, eso es igual. Salimos volando o igual nos pela el coronavirus. Venga, Venga, una vamos, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale papá! Uh, ¡Madre mía! Uh, aquí, en esta subidita, uh, es donde, mira, para un lado, aquí tenemos las míticas escaleras. Esta es la mitad y esta es la otra mitad. Uh, que es exactamente. Donde estos días, como locos, hemos estado entrenando corriendo para la Micha de Barcelona. El mismo sitio donde aprovechando toda la bajada y toda la curva nos tocan hacer 18 subiditas cada día que tocan series de fuerza para la Cape Epic. Y en definitiva. Todos los entrenos que estamos haciendo, bueno, cuando se nos va la olla y nos vamos a atar con la gravel al bike park. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Faltan 10 días para que hay y entonces, claro, más de uno va a preguntar. San Juan, ¿qué haces aquí entrenando si sí, se va a cancelar la Cape? Bueno, primero de todo, estamos entrenando por si acaso, por si, por si llega la cuestión y si llega la Cape Pepic, que nos pille entrenados y fuertes, que sabéis que la intención de este año es ir a mejorar eh, la posición 16 que hicimos el año pasado con Eva Garrido, que la jodía es campeona del mundo de Master 30 de Cross Country. Yo creo que no se va a cancelar. Ahora al final del vídeo os cuento... ¿Por qué motivos creo que no se va a cancelar? ¿Cuál es la situación a día de hoy? Hostia, sabéis que últimamente se ha cancelado el Tour de Emiratos Árabes Además, con muchos ciclistas ahí confinados Se han cancelado los dos primeros grandes premios de MotoGP Este mismo fin de semana se ha cancelado la Mitja Marató de París Y ahora, en nada, en 10 días Maratón de Barcelona, medio maratón de Nueva York No sabemos qué va a pasar Y sobre todo, no sabemos 15 de marzo A 10 días, qué va a pasar Con la Cape Peak Mientras, cuestas del 25 27% Subiéndolas, dándole duro. a permitir que me quiten las gafas que me siente y que bueno haga ver que hemos parado porque claro si no se escucha mal por el viento por el tal la realidad es que tengo el hígado y los pulmones y los cacahuetes y todo que se me está yendo para afuera que ya vamos a por la subida 18 entonces hay que respirar por cierto estos días que estábamos preparando la cape la gran duda y la gran cuestión y el gran debate era doble o rígida pues mira no digo nada y te lo digo todo. Hicimos la primera parte de la temporada con la Titan desde Saudi Arabia con rígida, muy contento de haberlo hecho, pero sí que me di cuenta que, hostia, la Cape siendo, una, el Tour de Francia al mountain bike, dos, la carrera que dicen que es más del mundo, tres, la que tiene más nivel y, sobre todo, de las que es más técnicas de todo el mundo, con ocho etapas y cada día haciendo unos 2.000 de desnivel, para arriba muy bien la rígida, pero para abajo, hostia, muy muy importante poder tener esto eh, por aquí por aquí por las caídas portal y al menos así poder decidir si una cosa o la otra bueno a, a lo que vamos ¿Tema K-Pepic? ¿Tema cancelación? ¿Tema que estamos haciendo? ¿Tema por qué estamos entrenando? Pues muy sencillo, yo estos días, como es la carrera del año, iba haciendo la cuenta atrás. Faltan 15 días, faltan 13 días, faltan 11 días, porque estamos haciendo unos entrenos de locos, afinando, poniendo patas duras, haciendo unas cuestas que lo estábamos flipando, y entonces, cuando ya teníamos todo esto con la carrera como objetivo del año, eh, pues cada día en Strava, en Instagram, lo íbamos publicando. ¿Por qué me salta la alarma a mí? Pues ayer cuando publica la foto empiezan a salir comentarios uno, ¿qué pasa si cancela? Dos, en el caso de que no se cancele, vas. 3. es arriesgado. 4. tienes un plan B. Todo esto sucede porque estos días han empezado a salir noticias, porque además se han cancelado muchos otros eventos, aparte de la Cape Peak. Y sobre todo, estalla del todo ya cuando hay una llamada ayer entre Yvonne y entre Aleix. Yvonne, por un lado, el tío que más sabe de ciclismo, de todo el mundo. Si no es de todo el mundo, es de habla hispana. Y si no es de habla hispana, es de España. Es decir, top, top, top, top. Y Lesh, que aparte de darle a la bici, joder, le acaban de pillar ahí en medio en Qatar, que cuando el tío ya había viajado, de repente les dicen, se suspende el Gran Premio. Entonces la cuestión salta. A la pregunta de si voy a ir, a la pregunta de si es arriesgado, a la pregunta de si hay plan B señores si hay que pepic yo voy es arriesgado puede que sí pero como os digo siempre o como decía jacques Kerouac, un día un empleado de la funeraria nos afeitará y nos puede afeitar estando aquí en las escaleras que se me caiga la bici encima bajando las escaleras saltando con la no sé qué o estando en el sofá de casa así que si hay carrera vamos. Si no nos hemos matado aquí, no creo que nos mate el coronavirus. Entonces, situación. ¿Creo que se va a suspender? Yo creo que no. ¿Por qué motivos? Motivo número uno, porque soy un flipado y un iluso y un motivado y un naive, Y Entonces yo creo que no se va a suspender. ¿Qué cosas motivo número dos me apoyan a pensar que no se va a suspender? A ver, lo primero. Faltan 10 días y no han dicho nada ni han hecho ningún comunicado. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, quiere decir que... Para ser optimistas, a día de hoy todavía no se ha cancelado, así que a cruzar los dedos. Siguiente motivo, que es el que me hace ser más optimista. Es un evento que, si sumamos los organizadores más los participantes, 3.000, 3.500, 4.000, más o menos. Esto está por debajo de los 5.000 de los grandes eventos que están um, pues recomendando, recomendando o en algunos casos directamente cancelando. Entonces es algo relativamente controlado, es decir, no es un medio maratón o un maratón donde participan 40, 30, 25.000 eh, participantes. En contra está que hay participantes de todo el mundo, con lo cual es muy difícil controlar quién viene, de dónde viene, etcétera Así que esto está en contra. Otras cosas que están a favor. Hostia... Eh, al ser un evento donde hay pros pero también hay muchos amateurs claro al ser ocho días también es muy difícil que la Cape pueda cancelar y aplazar para otras fechas, porque, hostia, la gente que se ha guardado 8, 10 días, 11 días de vacaciones, ¿cómo los vuelves a reagendar? Con lo cual, las pérdidas para la carrera eh, y las pérdidas para los corredores, siendo una carrera muy, muy cara, creo que, hostia, son difícilmente... Uh, compensables, así que yo creo que la carrera que además tiene un patrocinador que es APSA, que es el principal banco de, de Sudáfrica, yo creo que que por poco que puedan, van a intentar celebrarla. Esto es todo lo que yo creo. Y por último, creo que el principal motivo que alienta a pensar que no se va a suspender, y ya, ya sé que todos estos motivos que estoy dando son muy naives y eh, me estoy autosugestionando para que la cosa vaya bien, es el tema del colectivo afectado por el coronavirus. El colectivo afectado por el coronavirus sobre todo es o gente mayor, o muy mayor, o gente que ya tiene alguna patología que está sufriendo de algo claro a priori los 1500 participantes que están allí son gente de menos de 40 años que están muy en forma que están muy fuertes y que por lo tanto no cumplen ninguno de todos estos requisitos aún así hostia puede ser que la gente que vaya ahí se contagie de algún caso de alguien que lo lleve y evidentemente ese contagio que le dé a él a él no le mate a él no le tumbe además la mortalidad en coronavirus está siendo igual que una gripe estacional del 1 o el 2 de los casos afectados y además en estos colectivos de riesgo pero que luego esta persona cuando llegue a su país vea a sus padres a sus abuelos a sus tíos o a alguien en el trabajo que pueda ser de este colectivo pueda contagiarle. Así que bueno como os decía si hay carrera yo voy para allá si no hay carrera pues no nos vamos a quejar porque faltaría más así en la vida y sobre todo safety first pero vamos a seguir entrenando. ¿Sí o no Luquita? Me no, vale. ¿Me tiro por aquí abajo? Que se cague Tírate tú. Que <risa> se cague